Antes de que empiece el juego, sí quiero decirles algo que es muy importante, güey, que creo que pocas veces se los he comentado, ¿no? Eh, sí me siento orgulloso de cada uno de ustedes, sé que los resultados no han sido los que hemos esperado. Eh, como les dije, el día viernes nosotros mismos nos hemos disparado en el pie, hemos tenido malas actitudes, hemos tenido eh, malas ejecuciones, hemos tenido eh, mala mentalidad. Pero bueno, eso está en el pasado, eso ya no podemos hacer nada, güey. De ayer... Para atrás no podemos hacer ni madre, ¿sí? pero hoy sí podemos hacer, güey hoy es un puto día donde, donde está el sol, donde acabamos de llegar bien, donde venimos descansados, donde venimos todos a toda madre güey y donde tenemos que llegar, salir a jugar y despedirnos de este último juego de la temporada ¿sí? con la cara en alto, con orgullo, con corazón, sintiéndonos orgullosos de cada uno de los que está junto de nosotros y lo más importante, sintiéndome orgullosos de mí. ¿Sí? Quiero que hoy salgan con la cara arriba, quiero que hoy salgan igual que como salieron en el partido pasado y antepasado, güey. ¿Sí? Dando su mayor esfuerzo, cabrón, ¿sí? demostrando la garra, el corazón, eh, demostrando pues, no? los pantalones, los juegos de actitud, todo eso, ¿no? Yo quiero que hoy salgan y den el mejor juego de su vida, que no se guarden nada, ya no hay que guardarse nada, ya no tienen que guardarse nada. Es el último partido oficial del año, de este 2022, cabrón. Es el último partido y de aquí no van a pasar oficial hasta marzo ¿sí? para muchos ¿sí? hasta marzo y para otros entran a la escuela y no sabemos si van a seguir jugando no van a seguir jugando pero hoy sí es seguro que jueguen y hoy tienen que demostrar esos colores ese amor esa garra y sobre todo lo que son yo sí estoy orgulloso de ustedes estoy orgulloso de que hayan venido estoy orgulloso de que hayan venido, que hayan en la temporada así son las cosas güey. hay veces que en la vida no salen las cosas porque tenemos que seguir adelante ¿también? Y hoy quiero que salgan con esa victoria, ¿entendido? No se guarden nada, salgan igual, deprendidos y motivados como si el último juego. No permitan nada, no hagan errores, siempre concentrados. No quiero estar peleando, que bolas al todos que los ganen paules personales, que todo. Jueguen fútbol, jueguen fútbol, hagan fútbol, lo que se les enseña en el campo a Fútbol americano, cabrones, ¿entendido? Con muchos huevos, cabrones, ¿eh?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 Pero ya estamos listos, última semana de temporada regular Conferencia Verde, Juvenil de Otoño Onefa 2022, Linces, Cuernavaca Reciben en este cierre de temporada a Los Zorros Dorados de Jalapa Capitanes en el centro del campo Para ceremonia del volado Bien, todo listos para el inicio del partido Listos, derecha, listos, izquierda, zorros Ganó el volado, se reserva para la siguiente mitad y da el kickoff inicial de este encuentro. Problemas para el fielder. Se resuelve rápido e inicia la devolución por el centro del campo. Viene un buen regreso, un corte más. Sigue moviendo las piernas, intentan volar del balón, pero mantiene la posición. El oficial dice que se queda Linces con la bola en territorio de los zorros. Buen regreso, primer día para Linces, Cuernavaca. Está ahí jugándose la primera oportunidad 10 por avanzar Linces Cuernavaca Con una carrera, le manda por el centro También la carga, lo da en backers Pero el oficial frena la jugada Hay ahí un movimiento Vamos a ver quién le carga en el castigo Se embola muerta Un falso arranque En contra de Lince Cuernavaca 5 yardas para atrás Primera oportunidad, 15 por avanzar Balón ahora en la yarda 44 para Cuernavaca Doble gemelo en la formación Ahí salen a pase Van por tierra el centro del campo Se está escapando el corredor Sigue moviendo las piernas Intentan arrancarle el balón en vez de taclearlo Y esta Oportunidad aprovecha el corredor Avanza más yardas Recupera las perdidas, 20 en total. Primer 10 para Cuernavaca. Es ahora otra primera oportunidad. 10 por avanzar. Mismo para bajar Escopeta. Todos a paso, incluso el corredor. Suelta las diagonales. 10 ¡Sí! anotación. Todos son de Cuernavaca. Tres jugadas le bastaron para poner los primeros puntos en el marcador. Y de esta forma Linces Cuernavaca Pone 6 puntos Ante la visita de Zorro Dorado Van por el extra El centro alto No lo controla el centro Sale por 2 puntos El balón lo vuela Incompleto el pase Mala la conversión Seis puntos solamente para Lincez Cuernavaca. cero zorro dorados. Primer cuarto del encuentro. Última semana de la conferencia verde. Bueno, después de la anotación regresamos a formación de equipos especiales. Lincez Cuernavaca, listo derecha, listos izquierda. ¡Vámonos! Balón en juego. Problemas para el fildeo. Espera los rebotes el regresador dice la devolución Seguía bueno el bloqueo por, por ahí se mete un lince Y derriba al regresador De zorros dorados Se repite el Aquí viene la patada ahora En todo lo alto El de en la yarda 12 La devolución por parte de zorros dorados Ya voló un pañuelo en la devolución El balón sale hasta la yarda 30 Vamos a ver si desde ahí inicia la ofensiva Zorros Dorados, o con el pañuelo va para atrás, o va más para adelante. Bueno, castigo de 15 yardas en contra de Zorros, los echó para atrás en primera oportunidad otro pañuelo. Sale por el lado izquierdo a la carrera y vamos a ver de qué se trata este pañuelo nuevamente. Un foul personal en contra de Zorros. Shock block. Mismas yardas para atrás para Zorros en este su inicio de serie ofensiva. Primera oportunidad y largo por avanzar. 20 yardas por avanzar. Van por tierra nuevamente los zorros, y en este carrera recuperan un par de yardas. Pero atento lices también para tratar de dejarlos ahí encerrados, y no avancen más allá de su yarda 30. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Tiempo, vamos a ver, es en bola muerta, falso arranque de la ofensiva, cinco yardas para atrás. Ahí va la carrera nuevamente por Zorros Se está escapando Un salto que intenta para brincar a la defensiva Y vamos a ver Parece que le alcanza para el primer 10 Se queda muy cerca y la marca Le va a faltar media yarda a Zorros Conseguir el primer 10 Tercera y una Por tierras Vuelve a correr Intenta más brincar pero lo pescan justo antes del brinco aún así zorros mantiene la ofensiva le cuesta trabajo avanzar pero ya lo logró mantiene la ofensiva en primero y 10 primero y 10 otra vez a correr zorros por el lado izquierdo encontrando el espacio sigue moviendo las piernas cruza medio campo llega a la 43 del otro lado y tenemos primero y 10 nuevamente para Zorros en esta primer cuarto del encuentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Orebac deja correr por el lado derecho. Está encontrando a la defensiva, así van moviendo las piernas. Quedó la bola libre y vamos a ver quién recupera. La bola la tiene todavía Zorros Dorados. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Allá va la carrera por el centro. Moviendo las piernas y... Tenemos segunda oportunidad y nueve por avanzar para Zorro. Una serie ofensiva que comenzó complicada. Está ya del otro lado, está dentro de zona... Tocando la puerta de zona roja. Zorro Dorados en segunda y once. Resbalada por el lado izquierdo. Encuentra el espacio, rompe contacto, recobra la vertical. Pero este titubeo le cuesta perder yardas. Incluso a punto estuvo de perder la bola, pero los oficiales quitaron el final de la jugada. Y con estos zorros mantiene el ataque en tercera y largo. Va a ser tercera y nueve. Engaño de carrera, Correa se le pase y ahí está el escape al lado izquierdo. Pero de inmediato también la defensiva para evitar más daño. Y tendremos cuarta oportunidad para Zorros. Siete por avanzar. Y vamos a ver si inventen al pateador o van por ese primer gol. Tiempo fuera por parte de Listes Cuernavaca. Ahí está Zorros en cuarta oportunidad buscando tres yardas para primero y 10. Por que engaña la carrera en la personal por el centro en una wildcat. Vamos a ver si le alcanza para el primero y 10. Y el oficial dice que sí. Primero y 10 para Zorros. Primero y 10. Yarda 14. Allá va por la carrera número 24 por el lado izquierdo. Se está escapando, sigue moviendo, las piernas ya lo alcanzaron Sigue, sigue moviendo, pero Finalmente para atrás Y el avance es bueno Cuatro yardas Segunda y ve, le faltan unas seis yardas Por avanzar para primer gol Tenemos Segunda y cuatro Otra vez por el centro de la carrera Se está escapando, empujan propios extraños la defensiva trata de aguantar. La ofensiva de Zorros empuja. Y se quedan con el primer gol. Ahí está Zorros. Una ofensiva de 85 yardas va a terminar. En anotación para Zorros. Les costó trabajo avanzar. Se llevaron prácticamente todo el cuarto, pero lo consiguieron. Ahí están los Zorros Dorados empatando el encuentro. En este primer cuarto del partido. Al Inces le tomó dos minutos a anotar. A Zorros 10. Se acabaron el cuarto, el primero del encuentro. Y van por dos puntos. La carrera por el centro. Vamos a ver. Dice el oficial que sí cruzó. La conversión es válida. 8 a 6 lo gana Zorros en este final del primer cuarto. Iniciamos el segundo cuarto del encuentro. Zorros dorados. 8, Linces Cuernavaca 6. En esta juvenil de otoño, cierre de temporada. Conferencia verde de UNEFA y la devolución por parte de Cuernavaca. Hasta la yarda 37 de Linces Cuernavaca. Una serie ofensiva más en este primer medio del encuentro. En la jugada, un favor personal en contra de. Linces Cuernavaca se aplica a partir del punto del foul, 15 yardas. Vamos, tres, tres. Primero y 10 Linces Cuernavaca. Ahí está la primera oportunidad para Linces Cuernavaca. Carrera engaño por la derecha, van por la izquierda y por aquel lado de la izquierda frenan al corredor. No le permiten mucho avance, segunda y largo para Cuernavaca. Segunda y largo, 11 yardas por avanzar para Linces Cuernavaca. Dos, cuatro receptores en la formación. Un solo corredor acompaña al coreback. Ahí lo protege de pase, suelta el pase al interno, la trayectoria hacia dentro del poste. Pero se queda corta en la trayectoria. Una imprecisión en el envío Incompleto el pase Tercero y largo para Cuernavaca Tercera y largo Once por avanzar Correback, voltea a la izquierda A la derecha Y baja con el corredor Pero ya cuando le entrega el balón al corredor Ya estaban linebackers y línea defensiva Cerrando el espacio Y capturando al corredor en la entrega de la bola Cuarta oportunidad y de a despejar la ofensiva Cuernavaca, cuarta y nueve. Ahí está el centro, un poco alto. Controla el patedor, tiene tiempo para el despeje. Buena patada, buen bote. Se quitan los zorros. El balón ya lo tiene que tocar Lince el Cuernavaca. Y desde la yarda 43, primera oportunidad nuevamente para Zorros en este segundo cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar, ahora en la optativa, bueno el pit por la derecha, sigue moviendo las piernas ahí, rompiendo contactos, lo tienen que sujetar de las piernas, del jersey, de donde se pueda, finalmente lo taclean, avance de 15 yardas para zorros dorados, primero y 10 para los de Jalapa. Primera oportunidad, si es por avanzar, acaba Zorros. Lista la carrera, se está escapando por el lado izquierdo, y le llega el tacleo. Sigue moviendo las piernas. Y finalmente lo derribaron, tras un avance de 5 yardas para Zorros. Ahí estamos jugando segunda y 5 otra vez por tierra y por el centro baja la defensiva intenta botarle el balón pero lo aguanta asegura la bola el corredor y gana un par de yardas en esta carrera tercera oportunidad y tres por avanzar coreback suelta no suelta la carrera es por el lado derecho una serie de cortes Vamos a ver si le alcanzó para llegar al primer 10, pero le va a faltar una yarda a Zorros. Cuarta oportunidad lo que se viene para la ofensiva de Jalapa. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Cuarta oportunidad y una yarda por avanzar. Van por esa yarda, corre back sneak. Vamos a ver si le alcanzó, sí. Sacan tres yardas en este acarreo y primer 10 para Zorros en este segundo cuarto. Estamos en primera oportunidad, la optativa al lado derecho. Bueno, el pitch sigue moviendo las piernas el corredor. Y vamos a ver de cuánto fue el avance para Zorros en esta carrera. Es de tres yardas en este ataque terrestre de los de Jalapa. Vamos por segunda y siete. Ahora buscando opción en movimiento. Con él la carrera. Se corta el centro, va moviendo las piernas, ya le llegó el tacleo. Y vamos a ver, tiene primero y 10 nuevamente zorros dorados. Primera oportunidad, 10 por avanzar, hombre de movimiento. Una serie de engaños con los corredores, finalmente la entrega el de la derecha, va por la izquierda. Rompe el plano, rompe los contactos, se mete a las diagonales, top sound de zorros dorados. Revisamos, hay un pañuelo, sujetando en contra de zorros, no cuenta la anotación y se aplica el castigo a partir del punto del foul. Primera oportunidad y largo por avanzar, la 20 yardas lo que necesita zorros, engaño con los corredores, el core va que la personal por el centro del campo. Se cierran los espacios, se llegan los tacleos, finalmente lo detienen, se recuperan yardas perdidas en castigo. Segunda y todavía largo para zorros. Segunda oportunidad Y es por avanzar coreback suelta el pase Tiene al hombre, se pasa el tacleo Sigue de pie Y vamos a ver Se queda con primero y gol O se queda con tercera y una ¡Vamos! Bloqueo por la espalda En contra de Zorros Y vamos a ver qué pasa si es Segunda oportunidad nuevamente Para Zorros Segunda oportunidad. 14 por avanzar. Doble jugada reversible. Falso arranque de la ofensiva. 5 yardas para atrás. Nuevamente zorros a repetir segunda oportunidad. Problemas con los movimientos. Se movieron los tacles, el receptor, el corredor, todos al mismo tiempo. Bueno, de manera alternada y esto ocasiona ¿Les el castigo. ¿Les? ¿Les? ¿Les Va la carrera. Suelta el pase. Es completo. Y vamos a ver si es de pase primero y gol. ¿Sí? ¡Amonice! La oficial nos acaba de indicar que resta 1 minuto 57 segundos en esta primera mitad. Estamos a dos yardas del primer y gol. Zorro Dorados tocando la puerta. Engaño con carrera, el coreback va a buscar por el lado izquierdo, se va a meter, ¿no? Sale la defensiva y lo impide que cruce el plano del primer gol. Se mandan pedir las cadenas. El oficial indica... ...que le faltan pulgadas para el primer 10. Tiempo fuera, Zorros Dorados. Por esas pulgadas los zorros. Van por esa anotación, la optativa al lado derecho. Sigue rolando. Y no solo fueron por esa pulgada, fueron por seis puntos más. En esta cierre del segundo puerto. Por dos puntos, al parecer Zorros Dorados no trae pateador. No trae pateador de punto extra y van por la conversión. Y es bueno la conversión. Así que en esta recta final del segundo cuarto. 16 puntos para Zorros Dorados. 6 puntos para Linces Cuernavaca. Listo ahí el equipo de Zorros. Para el Kikos, El fildeo de aire. Inicia la devolución a Linces Cuernavaca. Ya salió la defensiva de Zorros a frenar al regresador de, la, de Cuernavaca. Y tendremos y 10, última serie ofensiva del encuentro para Linces. Desde su izquierda 35. ¡Vamos! Primera oportunidad. 10 por avanzar. Cuernavaca va, va a ir al aire, suelta el pase, tiene al hombre. Pero es incompleto el envío. ¡Eso, Lincoln, ¡Eso Segunda y diez por avanzar para Linces Cuernavaca. ¡Eso, eso, ¡Eso, eso, eso, eso, eso, eso el pase... Y se apresura el Inches Cuernavaca porque se acaba el tiempo de la primera mitad. Primero y diez en la yarda 30, Cuernavaca. Abierta la formación. Un solo corredor acompaña al coreback. Al Corebaca a correr por el centro. Intentaba aprovechar la cobertura de pase que tenía Zorros. Y hay tiempo fuera del Linces Cuernavaca. Segunda oportunidad Ahora suelta el pase Y es incompleto el envío Voló un pañuelo en el desarrollo de la jugada Vamos a ver de qué se trata cinco yardas la aplicación del castigo busca coreback contra el envío es un pase incompleto Quizá la última jugada del primer medio, tercera oportunidad y seis por avanzar para Linces Cuernavaca. Cuatro segundos lo que restan en esta primera mitad. Ahí va el de Cuernavaca buscando el envío, el pase al centro, pase completo. Sigue, rompe contactos y estira el brazo. Y se queda con primero y gol para Linces Cuernavaca. Vamos, por esa anotación dice Linces Cuernavaca. Quiere cortar distancias en esta recta final del segundo cuarto. Con largo, cambio de señales. Todos los jugadores en la vista el head coach. Ya regresan a la vista del campo, regresan a la formación. Cuernavaca suelta la envía al centro del campo. ¡Incompleto! Y con esta jugada nos vamos al descanso. Marca Real Play Pro. 16 puntos para Zorros. 6 para Alices Cuernavaca. En esta semana final de la conferencia verde en Onefa Juvenil de Otoño 2022. derecha listo izquierda vamos a iniciar este ¡No me tercer me cuarto el encuentro! encuentro tiempo tiempo ahí hay un ajuste con los zorros en equipos especiales Primera oportunidad, 10 por avanzar para Zorros En este tercer cuarto del encuentro 16 a 6 lo gana La visita a Cuernavaca Segunda oportunidad Y 7 por avanzar Coddeback Por la derecha encontró una yarda Tercera de largo para Zorros Tercera oportunidad y 7 por avanzar. Va a ir al aire el coreback. Suelta el brazo. Y... Va a ser interceptado el Ovoide. Linces, Cuernavaca, retoma la ofensiva en el tercer cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Coreback, buscando la carrera. Segunda y largo para Linces Cuernavaca. Pase completo. Oportunidad. Y Lince Cuernavaca te ve lejos del primer gol. Cuarto del encuentro, marca doble, hasta al momento. 16 para Zorros, 13 para Linces Cuernavaca. Último cuarto la temporada 2022, otoño de Onefa. Conferencia verde para Zorros y para Linces. Iniciamos cuarto, cuarto del encuentro. Zorros con la ofensiva. después del touch princes Cuernavaca en su yarda 25 con primera oportunidad nosotros <tose> Barrio, mal, sí, sí. Corre, corre. ¡Corre! Bueno, se termina el encuentro. Se acaba la temporada para linces y para zorros. Así que a prepararse para el 2023. Linces y zorros. Marcador final aquí en el infierno rojo. Casa de los linces Cuernavaca. Zorros dorados. 16. Más 8 del final. Son 24 puntos para zorros. 13 para Linces, Cuernavaca el marcador final aquí en la VM Cuernavaca.